Biografía de Pablo Picasso. Pablo Ruiz Picasso, Málaga, 25 de octubre de 1881, Monguis, 8 de abril de 1973, fue un pintor y escultor español, creador junto con George Braque del Cubismo. Es considerado desde el génesis del siglo XX como uno de los mayores pintores que participaron en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Sus trabajos están presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. El crítico de arte y coleccionista cristian Servos reproduce en sus catálogos más de 16.000 obras de Picasso. En lo político, Picasso se destacaba pacifista y comunista. Fue miembro del Partido Comunista de España y del Partido Comunista Francés hasta su muerte. Acaecía el 8 de abril de 1973 a los 91 años de edad en su casa llamada Notre Dame de Ville, situada en Úniz Francia, Este enterrado en el parque del castillo de pauneban es du rion Nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga, España, en una familia burguesa. Picasso tuvo dos hermanas, Dolores, 1884-1958 y concesión 1887-1895. Su bisabuelo materno, Tom Masso Picasso, nació en 1787, era originario de la localidad de Sori, en Génova, Italia, y se trasladó a España alrededor del 1807. De su padre se sabe que quiso ser artista y fue profesor de dibujo en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. De la madre se conoce poco, al parecer era una personalidad más fuerte que la de su marido, y Picasso tuvo, siempre hacia ella, mayor respeto y ternura, lo que algunos creen ver en el retrato que le dibujó en 1923. Pablo empezó a pintar desde edad temprana, en 1889 y a los 8 años, tras una corrida de toros y bajo la dirección de su padre, pintó el picador amarillo, primera pintura al óleo de la que siempre se negó a separarse. En 1891, la familia se vio obligada a abandonar Málaga debido a la poca estabilidad económica de la que disfrutaba. José Luis Blasco había comenzado a pedir reiteradamente el traslado a la ciudad de La Coruña, donde se había creado una plaza de profesor en la Escuela de Bellas Artes, tras su cese como conservador del Museo de Bellas Artes de Málaga en 1888. El cambio no fue para nada agradable para su familia, como queda plasmado en la expresión que Picasso recordaba de su padre en esta etapa. Ni Málaga, ni toros, ni amigos, ni nada de nada. Solamente para mí fue una fiesta el traslado a Galicia. En Galicia Pablo trabajó en sus dibujos y mostró una fuerte confianza en sí y en sus dotes tenía 10 años. Sus primeros trabajos de un realismo vigoroso y casi feroz mostraban una temprana predilección por los personajes populares. En La Colonia hizo su primera exposición con 13 años y publicó caricaturas y dibujos en las revistas autoeditadas a mano. La Coruña, Azul y Blanco o Torre de Hércules. Desde 1898 firmó sus obras como Pablo Ruiz Picasso, luego como Pablo R. Picasso y solo como Picasso desde 1901. Abandonado el propósito de vivir en Madrid para dedicarse a copiar a los grandes maestros, en febrero de 1899 está de vuelta en Barcelona donde comenzó a frecuentar la cervecería Els Quatre Cats que insignia de la bohemia modernista. Picasso era un trabajador infatigable. A finales de abril de 1901, regresó a Barcelona, donde exponía Mujer en Azul, Museo de Reina Sofía Madrid. Finalizada la guerra, el entorno de sus amistades de Picasso estaba compuesto por artistas e intelectuales comunistas, lo que marcó en cierto sentido al menos una parte de su obra entre 1946 y 1953.